Nosotros nos enlutamos en el nueve de Ab porque las dos versiones que hubo hasta ahora del templo de Jerusalén de ese templo que simboliza el resumen de los templos de todos nosotros, del templo que cada quien construye dentro de sí. Dos veces el sagrado templo de Jerusalén fue destruido en el día de Tishadeh. Y provisto que nos enlutamos por ello, entonces nos encontramos con otra larga cantidad, larga lista de eventos que son analógicamente similares a la destrucción del templo y que ocurrieron también en Tishabead o en una fecha muy cercana y la analogía salta tanto a los ojos que no podemos evitar incorporarlos a nuestro luto nuestro llanto del día de hoy, como por ejemplo en Tishabeav, fue cuando Moshe Rabbeinu, Moshe, bajando del monte Sinai con las primeras tablas del pacto, las primeras tablas de la ley. oyó lo que ocurría allá abajo, que había una multitud danzando en derredor de un ídolo, de un becerro hecho de oro, y entonces rompió las tablas. Entre paréntesis, mi amigo David Ben Abraham lleva muchos, muchos años estudiando en conexión las matemáticas de la Torá, y fundamentalmente las matemáticas que se derivan de las dimensiones de las propias tablas, y por otro lado, conduciendo excavaciones en el desierto, en la zona del Mar Muerto, en la zona de Qumran, con la expectativa de hallar el Arona Brit, el Arca del Pacto que estaba en el templo y guardaba las tablas dentro suyo, las segundas y los trozos rotos de las primeras. Y justo acaba de completar y sacar a luz su libro sobre eso, resumen de muchos años de trabajo, a lo largo de los cuales he tenido el privilegio de compartir con él, junto con mi amigo, Rav Stroy todos los avances en la excavación y en los cálculos matemáticos, que la postre son una misma cosa. Acaba de sacar su libro y llegó a mis manos anteayer y estuve durante Shabbat empezando a hurgar en él un libro maravilloso que con ayuda de Hashem, en un hueco entre mis propios libros, Voy a asumir el privilegio de traducirlo al español Está escrito en inglés Y del que vamos a ver mucha satisfacción Y vamos a estudiar juntos Ahora les mencioné los tres eventos fundamentales Hay más Por los que nos enlutamos en Tishabead Y como, como me observó muy sabiamente mi padre y maestro, hace algunos minutos, cuando nos saludábamos después de Shabbat, los tres eventos por los que nos enlutamos tienen más que ver con nosotros que con una fuerza exterior conjetural, que con un malo malvado que viene a hacernos daño. Tienen que ver fundamentalmente con nosotros. Es posible conjeturar que si nosotros, 15 minutos después de tener una revelación divina increíble en el Sinai, y haber recibido la Torah, no hubiéramos erigido un ídolo al que rendir culto, entonces Moshe no habría roto el Estado. Y esas primeras, que eran obra directa del Creador, nunca se habrían roto. Y toda la historia habría sido distinta. Y, y, y nos es posible conjeturar que si no hubiera habido odio gratuito sin adhinam en hebreo, Dentro del pueblo de Israel, no entre el pueblo de Israel y alguien más, sino dentro del pueblo de Israel, que es el custodio del templo, acerca del cual nuestros profetas dicen que ese templo no está destinado solo a Israel, sino que está destinado a que todos los pueblos del mundo acudan al templo a que todos los pueblos del mundo reciban el influjo sagrado del templo. El Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén, nos tiene a los hebreos por guardianes, por oficiantes, por sacerdotes, pero al servicio del mundo entero, al servicio de la humanidad toda, y si no hubiera habido entre nosotros eso que llamamos sin adhinam, odio gratuito, y, y odio gratuito no es solamente cuando alguien odia a alguien más sin tener ninguna razón válida para odiarle, es cuando alguien odia a alguien más pudiendo encontrar una razón para dejar de odiarle, pudiendo encontrar una una vía para que el amor sea más fuerte, pudiendo encontrar un modo de endulzar ese odio. Eso es odio gratuito. Si no hubiera habido ese odio gratuito, si no hubiera habido entre nosotros corrupción, esa corrupción de, de que se compraran y se vendieran, el puesto de sumo sacerdote o, o, o tantas otras cosas que, que no estaban bien entonces seguramente nunca se, había destru, nunca se habría destruido el primer templo y no habría hecho falta construir el segundo y ahora no estaríamos devanándonos la mente y estrujándonos el corazón pensando en la función de un tercer templo corramos al presente entonces en todo el mundo y judímos judíos se sientan a estas horas y en cada país en su horario, siguiendo a la tefilá de Arbit, la tefilá nocturna que pronunciamos al terminar el Shabbat. Y Abudim en todo el mundo se sientan en las sinagogas o en sus casas, en asientos bajos, cerca del piso o directamente en el piso en señal de luto, y entonan, con un tono triste, las palabras del libro de las Lamentaciones, del libro de Eijá, que escribió el profeta Irmiáu Jeremías, tras la destrucción del templo. Palabras duras, palabras difíciles, palabras que debieran movernos a la teyuvá. Y entonadas de un modo, al menos en el mundo ashkenazí, la tonada es por el estilo de ja, hay Aitaka La ciudad que tenía multitudes de pueblo y de vida, de pronto es como una viuda, dice el profeta después dice bajo que y dice que llorará la ciudad de jerusalén por la noche porque todos sus enemigos la han alcanzado la han alcanzado en las opresiones la han alcanzado porque la han podido sitiar y entonces la han destruido y todo eso no habría ocurrido de no ser, porque nosotros dejamos que ocurriera. Y entonces me decía mi papá hace un rato cuando hablamos, ¿cómo es que cumplimos tantos rituales de luto, de duelo, y leemos textos Tan duros y tan difíciles de comprender siquiera, y ayunamos. Pero es muy difícil tener la sensación de que al menos como colectivo, en este momento preciso, hacemos Teshuva por ser nosotros mismos la causa de tanta desgracia. Ni hacemos Teshuvá para dejar de ser la causa, el impedimento de que todo eso no se revierta, como nos está prometido que, que ha de ocurrir. Dicen los profetas, Hashem la salvación de Hashem ocurre como en un pestañeo, de un instante para otro, hemos hablado de esto tantas veces, de un instante para otro, una situación dada deja de ser esa y pasa a ser completamente otra. Y eso, claro, volvemos a hablar de eso cada vez que, que nos enfrentamos a las visiones de una guerra. Yo, hace un rato, cuando terminó Shabbat, dediqué un rato a navegar por, por Twitter, por mi feed israelí de Twitter, digamos. Y entonces te encuentras, primero con el horror y la desesperación de aquellos que están donde los misiles suelen caer cuando caen. Y no creáis que la cúpula de acero ayuda mucho, ayuda a quedar con vida y a que no se destruyan casas. Pero el trauma, la herida moral, la herida en el alma... A eso nada ayuda. Cada vez que Pato Barcel, la cúpula de hierro, dispara y pega en un proyectil allá en el aire, hay una explosión impresionante y hay destellos de luces en el cielo. Y entonces los pedazos de ese proyectil que ya no va a explotar en tierra caen aleatoriamente donde sea que caen y los niños lloran, y, y las señoras tiemblan, y, y los hombres también, porque estás a merced de algo que parece azaroso, aunque no lo sea, y es azaroso, es randómico para ti, porque tú no tienes modo de gobernarlo, ni de controlarlo, ni de saber de qué se trata. Hablamos de eso cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, y podríamos hablar de eso todos los días, porque en este momento sigue la terrible invasión rusa en Ucrania. Pareciera que estuviera por empezar la invasión china a Taiwán, o algo parecido. Irán está preparando su bomba atómica, y, y no es con fines pacíficos. Anoche empezó la guerra acá, que es un clásico de esta época del año, y es terrible. Y lo más, lo más enajenante es que al mismo tiempo están teniendo lugar en el mundo por lo menos media docena de guerras más, de las que no sabemos casi nada. Y es hoy, este ya veado el momento de hacer chubá y el momento de entender, al menos aquellos a quienes nos importa, que el modo en que hemos conducido esto durante los últimos dos mil años no nos lleva a donde nosotros decimos que quisiéramos que nos lleve. No producimos geulá de este modo. Y mi papá me preguntaba entonces, no deberíamos estar haciendo teyubá en este día, pero Teshuvah con todo. Incluso más que hablar de la destrucción de Jerusalén que como ciudad hoy día es, se podría decir que florece, en realidad no, no de verdad florece, pero urbanísticamente ha crecido y está llena de población no es una población que viva en Shalom, ni siquiera los unos con los otros, eh, pero al menos hay una ciudad de Jerusalén Dentro de esa ciudad de Jerusalén hay también una cantidad de gente que creen ser fieles a la Torah, por ejemplo, y entonces piensan que lo que hay que hacer hoy es ir al monte del templo, donde alguna vez estuvo el Beit HaMikdash, donde esperemos que esté y donde ahora hay una mezquita, ir a modo de provocación para los de la mezquita, que pusieron ahí la mezquita, en realidad solo para que nosotros no tengamos un templo, pero no importa. Hay quienes piensan, desde la Torah que estudian y a la que quieren ser fieles, que lo que hay que hacer hoy, en la fecha en que se destruyó el templo, es ir a pararse y desafiar y reivindicar nuestra propiedad sobre ese pedacito de tierra. Estamos enfermos de literalidad. Estamos enfermos de literalidad y la mayoría de nosotros no nos enteramos.